A partir del sábado de la semana pasada, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGCET inició a actuar en contra de la instalación, modificación, aditamento y adaptación de accesorios de luces LED, obedeciendo a la resolución 09-2018, emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Intran. En la mañana de este lunes, en diferentes puntos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la DGCET inició las acciones en las que incautaron las referidas luces de alta luminosidad. ¿Sabían de la prohibición de las luces? No, primera vez que yo lo veo, eso yo no sabía nada de eso. Pero está dispuesto a quitarse de Pero Claro que si ellos quieren que se la quiten, no hay problema. Los propietarios de los vehículos a quienes le incautaron las referidas luces se impusieron multas. En su mayoría se negaron a dar declaraciones sobre si estaban al tanto de la prohibición. Giovanni Cordero, NTN.